Salvador y Redentor. Satanás no puede dañar la mente de quienes no se entregan a él. Los intereses más vitales para vosotros, individualmente, están bajo vuestro propio cuidado. Nadie puede dañarlos sin vuestro consentimiento. Todas las legiones satánicas no pueden haceros daño, a menos que abráis vuestra alma a las artes y dardos de Satanás. Nunca sobrevendrá vuestra ruina a menos que vosotros consintáis. Si no hay contaminación de vuestra mente, toda la contaminación que os rodea no puede mancharos. Satanás no puede disponer de la mente o el intelecto a menos que se lo entreguemos. Mirad si esto es importante. Cuando hay una intervención satánica que nos puede llegar a dañar, solo nos puede dañar si nosotros nos entregamos a él por alguna situación, si no, con Dios no puede. Y esas circunstancias a nuestro alrededor que tanto nos influyen, nos hacen caer, nosotros podemos estar en ellas sin mancharnos. No ir a buscarlas, evidentemente, pero no caer en ellas por el poder de Dios. «No es la fe de Jesús», dice este subtítulo, «la aceptación de la verdad de origen celestial pone la mente en sujeción a Cristo». Entonces la salud del alma, que proviene de recibir y seguir los principios puros, se revela en palabras y acciones de justicia. La fe que conduce a esto no es la fe que cree en el control de una mente sobre otra, hasta el punto de que alguien haga la voluntad de otra persona. Los miembros de iglesia que confían en esta ciencia pueden ser considerados sanos en la fe, pero esa fe no es la de Jesucristo. La fe de ellos es una fe en las obras que Satanás está haciendo, Está presentando gigantescos errores y engaña a muchos mediante los milagros que hace. Él hará cada vez más esta obra. Una iglesia sana está compuesta por miembros sanos, por hombres y mujeres que tienen una experiencia personal en la verdadera piedad. Así debe ser una auténtica iglesia. El hipnotismo y sus peligros. Pongámonos en guardia.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 En estos días, cuando el escepticismo y el paganismo aparecen con tanta frecuencia vestidos con un ropaje científico, necesitamos cuidarnos en todos lados. Mirad que esto en su tiempo ya sucedió. Se describían estos conceptos de hipnosis, etc., como que era ciencia. Pues vais a ver, a medida que presentemos algo más sobre este tema de puertas dimensionales, cómo se está haciendo exactamente lo mismo ahora, pero de una forma impresionante. Vais a quedar impresionados precisamente de ver con qué for o de qué forma nos explican científicamente o quieren hacer decir que es científico algo que en verdad es totalmente satánico. Vais a quedar realmente impresionados.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 Este momento se está aproximando, pero aún se puede cambiar de bando, al menos que se haya pecado contra el Espíritu Santo, y allí se acabó. Mientras, aún es posible eso. Pero daos cuenta que ese poder, dice, de Satanás, será precisamente como nunca en ese tiempo final. Preparémonos, porque veremos engaños satánicos de una magnitud tremenda.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 y del magnetismo animal, hipnotismo, nunca estuvo tan corrompido como ahora. Mediante estas ciencias se destruye la virtud y se colocan los fundamentos del espiritismo. Pues bien, vamos a terminar aquí, porque sé que las lecturas eh, se hacen más pesadas, pero creo que es muy importante que vayamos percibiendo los detalles de estas citas porque nos están preparando para protegernos de estos engaños satánicos, para saber discernir lo que es una cosa que proviene de Dios y otra que no, y de cómo nuestras puertas internas pueden quedar afectadas si nosotros desconocemos lo que Dios nos quiere decir, busquemos el conocimiento de Dios, oremos, acerquémonos a Él, iremos viendo cada vez más, esos engaños de Satanás van a aumentar. Si no nos preparamos, vamos a sucumbir. Antes habéis visto en el apartado de noticias... ...cómo precisamente Ahmadinejad hablaba del retorno de Jesús. Pues mirad cómo el mundo va a quedar embaucado... ...por esa gran manifestación satánica... ...haciéndose pasar por el Mesías. Pero para que eso suceda y engañe a todos... Habrán cosas previas que van a causar ya que las mentes de las personas estén súper predispuestas para ese momento. Y esa es la crisis. Pues bien, que Dios nos ayude a seguir atentos a todo y ayude a prepararnos para que Satanás no nos coja por sorpresa y sigamos aún destapando los planes del enemigo. Que Dios os, nos bendiga a todos. Gracias.